...llevaba zapatillas deportivas... ...con las que había entrenado toda esa temporada... ...y también una camiseta negra... ...la de su hermano mayor... ...quien seguramente se emocionaría muchísimo... ...al verle por televisión con ella puesta... ...alcanzando su objetivo... ...pero una vez concentrado... ...y habiendo visualizado infinitas veces... ...aquella carrera y el salto... ...no pudo evitar el estremecedor escalofrío... ...que recorrió todo su cuerpo delante de la valla... Medía 6 metros y estaba llena de cuchillas y alambres de espino.